De señales 101. El día de hoy veremos señales periódicas. Los temas que cubriremos son ¿Cuál es la definición de una señal periódica? La diferencia entre periodo y tiempo de repetición. ¿El eh, algunos ejemplos de señales periódicas. El cálculo del periodo a partir de las, de las gráficas de las señales periódicas. El caso de las señales constantes y finalmente la relación entre periodo y frecuencia fundamental. Empecemos entonces con nuestro video de hoy. Lo primero que vamos a ver es la definición de una señal periódica, cuál es el requisito que cumple cómo se va a lograr. Esos son los temas como les mencioné que cubriremos en este video. Entonces, una señal periódica periódica es aquella que cumple con la propiedad de desplazamiento yo la desplazo un tiempo y la señal queda exactamente igual no ha cambiado nada les voy a dar un ejemplo no de una señal pero sí de algo que es periódico si yo cojo los días de la semana y los desplazo siete días el lunes a los siete días vuelve a ser lunes el domingo a los siete días vuelve a ser un domingo entonces hay algo similar sucede con la señal de las señales periódicas si lo corro un tiempo, en particular la señal es exactamente igual. No en ese tiempo, para todos los tiempos. Los lunes, después de 7 lunes, perdón, después de 7 días vuelve a ser otra vez un, un lunes. Entonces, en la ecuación lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos x de t es igual. A la misma x de t más un desplazamiento, o menos un desplazamiento, la única condición es que... T sub 0 tienen que ser diferente a 0, porque si, si es a 0 no, no he comprobado nada. Y eso se tiene que cumplir para todos los tiempos. Eso es la definición de una señal periódica. El valor de T sub 0 que haga que esto se cumpla, que pueden haber infinitos valores de T sub 0, se llama tiempo de repetición. Entonces el tiempo de repetición hace que la señal, si la desplazo hacia adelante o hacia atrás, ese tiempo de repetición me da exactamente la misma señal. No, nuevamente, si yo cojo mis días de la semana y me desplazo 7 días hacia adelante o 7 días hacia atrás, me va exactamente el mismo día que eso. Por otro lado, el mínimo valor de la magnitud de T sub 0, el valor mínimo de T sub 0, si le saco la magnitud, el mínimo, ese valor mínimo se llama periodo. Es decir, cojo todos los tiempos de repetición, le saco la magnitud a esos tiempos. El mínimo valor que me dé. Esa magnitud equivale al periodo. Y esa es la definición de un periodo. ¿Cuál es la diferencia entre periodo y tiempo de repetición? Lo vuelvo a, lo vuelvo a repetir. El periodo se cumple que si x de t lo desplazo un periodo, me vuelvo a dar otra vez x de t. Esa es la definición de una función periódica. Y todos los múltiplos enteros del periodo, es decir, dos veces el periodo, tres veces el periodo, cinco veces el periodo, todos esos tiempos son tiempos de repetición. O sea, el periodo es el tiempo de repetición más pequeño que se puede alcanzar. Y todos los tiempos de repetición son múltiplos enteros del periodo. Como se muestra ahí en la ecuación. Aquí en la parte inferior dice, x de t es igual a x de t más nt, donde n es un entero, y t es el periodo, y n por t, o sea, el entero por el periodo es igual a un tiempo de repetición. Veamos algunos ejemplos de señales periódicas. En la parte superior vemos una señal triangular que está oscilando. Es una señal que se repite con cierto periodo. Luego vemos una señal cuadrada, también que se repite con cierto periodo. Y en la parte inferior vemos una señal sinusoidal, también que se repite con, con cierto periodo. Son las únicas señales periódicas, no. Hay infinitas señales periódicas, pero quizás esas sean las más Conocidas, pero hay otro tipo de, de, de, de señales que incluso las, las hemos visto en videos anteriores Vamos a calcular el periodo a partir de la gráfica Entonces, ¿qué hacemos? Primero, identificamos los tiempos que conozcamos En la primera gráfica es un poco complejo Vamos entre 0 y 01 Que son los tiempos que se completa un número entero de periodos en esa gráfica se puede ir entre 0,5 y 1,5. Escoge esos dos valores porque no siempre se, se tiene que arrancar en 0. Se escoge el valor que a, mí me quede, me, que a mí me quede cómodo visualmente. Y en la parte inferior, como no tengo claro cuánto es este valor ni este valor, porque estoy arrancando acá ni el que está abajo, voy a tomar que arranque en 0 y otra vez hasta que vuelve a un valor conocido, que en este caso es 20, donde yo sé cuánto dura esta señal entonces, ¿qué, ¿qué hago? simplemente para calcular el periodo hago una evaluación básica o una regla de 3 ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo se, se gastó? en ese caso se gastó entre 0 y 0,1 ¿cuántos periodos sucedieron en ese tiempo? sucedió un periodo dos periodos tres periodos, cuatro periodos, cinco periodos entonces, ese tiempo sobre el número de periodos me da un solo periodo eso es igual a una regla de 3 entonces, en 0,1 segundo, entre ese punto y ese punto, sucedieron 5 periodos, o sea que cada periodo equivale a 20 milisegundos. Veamos en la parte inferior, con la función sinusoidal. Entre 0 y 20, ¿cuántos periodos se cumplieron? 1, 2, 3, 4, 5 periodos. O sea, tiempo, 20, en 20 segundos hubo 5 periodos, significa que en un, un periodo se demora 4 segundos. Y finalmente la de arriba, yo lo empiezo donde yo quiero, yo lo empecé aquí en 0.5 para hacer un periodo completo para que ese punto otra vez vuelva y se repita. Ha pasado un segundo entre 0.5 y 1.5 y, y ¿cuántos periodos se contado ahí? 1. Entonces sería el número de periodos 1 sobre el, el tiempo, perdón, el tiempo sobre el número de periodos 1 sobre 1 es igual a un segundo. En este caso es muy simple. simple. Con la observación básica se puede hacer, pero simplemente quiero mantener el cálculo que les había mencionado. Ahora, en las señales constantes, perdón, el caso de las señales constantes, las señales constantes también son consideradas una señal periódica, porque si tengo una señal constante y la des desplazo, pues la señal como es constante no va a cambiar, se va, se va a mantener. Sin embargo, es un caso muy especial. Recuerden la definición de periodo y de tiempo de repetición el periodo es el tiempo de repetición más pequeño que no puede ser cero entonces, ¿cuánto tengo que mover una señal constante para que me quede igual? cualquier valor, por pequeño que sea el val valor que yo le voy a mover va, va a seguir siendo una función constante entonces, matemáticamente hablando sería el siguiente número superior a cero que no lo podemos hallar ni calcular entonces para evitarnos todo eso por definición el periodo de una señal constante es infinito suena un poco raro en la siguiente diapositiva creo que les voy a aclarar ese problema entonces el periodo de una señal constante es infinito ¿cómo vamos a solucionar ese inconveniente? fácil, vamos a ver la relación que existe entre periodo y frecuencia fundamental simplemente el inverso del periodo se llama F sub 0 y se le denomina frecuencia fundamental de la señal. Entonces, como el periodo está en segundos o milisegundos, o en unidades de, de, de segundos, o en, eh, perdón, en múltiplos de segundos o submúltiplos, la frecuencia va a estar en uno sobre segundos. Eso significaría que la frecuencia se va a dar en hertz, o kilohertz, o megahertz, o múltiplos de, de hertz. ¿Cómo? El periodo de una función constante es infinito, uno sobre infinito tiende a cero. Por lo tanto, la frecuencia fundamental de una señal constante tiende a cero, lo cual tiene mucho más lógica, porque una señal constante no está oscilando. Entonces, su frecuencia de, de oscilación es cero. Por eso es que se le dice que una señal constante tiene periodo infinito o frecuencia cero. Entonces, su frecuencia fundamental es cero. Si sí, ya sabemos cómo se calcula la frecuencia, veamos los ejemplos nuevamente de, y ha hacemos el cálculo de las señales que ya, que ya le calculamos el periodo. Entonces, ¿qué tenemos? La frecuencia es 1 sobre el, sobre el periodo. En este caso, el periodo era igual a 20 segundos 1 sobre 20 milisegundos me daría 50 Hz. En el otro caso, el periodo era igual a 4 a sec. Segundos 1 sobre 4 me da 0,25 hertz, y finalmente aquí el periodo era 1: 1 sobre 1 es igual a 1 hertz, y así de forma muy simple se puede hallar cuál es la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental no se habla de una única frecuencia. Cuando veamos el de Fourier, sabremos por qué no se puede hablar de una única frecuencia, simplemente de la fundamental. Y a partir del de periodo podemos hacer ese cálculo. En resumen, los temas y los conceptos que vimos el día de hoy fueron ¿Qué es una señal periódica y su definición? ¿Cuál es el periodo de una señal periódica? ¿Cuáles son sus infinitos tiempos de repetición? ¿Cómo calcular el periodo de una señal a partir de una gráfica? ¿Cuál es la frecuencia fundamental de una señal, que sería 1 sobre el periodo? Y la frecuencia fundamental de una constante, es igual a cero, muchas gracias.